Eh, yo recomendaría para San Jordi y para día de l'any eh, los poemas de Xavier Bailey, té varios libras eh, a eh, y los podeu trobar, a encontrar algunos sagopal, meganoteca y alguna trayoc. Y bueno, os lo recomiendo porque para mí es un poeta eh, del nivel de los mejores poetas de la historia y no sé si Al nivel de Benedetti, por ejemplo, es uno de mis favoritos. Eh, y un de mestras y bueno, creo que la mejor recomendación es escribiros un poema de que es el que faré del libro La Set, uh, digo así, mi hermana husmea a la hojarasca, en algún bosque lejos de aquí, el día está nublado pero la veo bien, hoy hay batida y docenas de escopetas, otras hermanas más corren tras ella, empujadas por las bestias, las fieras, las verticales. Mi hermana huye del ruido y del olor de la muerte. Está aterrorizada mi hermana, pero no me reclama. Las pupilas dilatadas de mi hermana, el corazón acelerado de mi hermana, el lomo por la bala abierto de mi hermana, la ausencia de mi hermana. ¿Cómo se dice cuando una hermana muere? ¿Qué tipo de orfandad recibimos? Al bosque y a mí nos han deshabitado un ser. Mi hermana rota y ajena ya no tiene frío. Es frío, solamente yo ahora, solo yo y el bosque.